Onda. Buenas tardes Hoy fue este 3 de septiembre del 2020 a las 6 de la tarde Y esta es la curva de la muerte Según dicen a la banda que me ha pedido este video hola oh, los pinches sonaderas quién sabe por qué le dirán así yo aquí nunca he visto un accidente pero si sí los ha si sí los ha habido ahí se ven los, los rayones el pavimento Pues aquí venimos en la carretera 57 banda Kilómetro 152 y avanzando hacia el norte Aquí en el hermoso estado de San Luis Potosí A cortar saludos a toda la banda de aquí Y saludos también para todos los que me han pedido saludos pero... Ay güey. No he ido a la casa para hacer un video editado en la computadora con los saludos impresos. Fracción Sánchez. Y les comento, tengo siete semanas jalando. Siete semanas y si viene al 8 ocho y medio, ¿va? porque pues ahí tengo unas deudillas. Bueno ya ya ya son menos. Y ahí el barco ya se empieza a enderezar. Porque no me gusta de ver, banda. No me gusta pedir y no me gusta de ver. Pero bueno. ahí les comento que. Vengo de Catepec, Estado de México. Ahí descargué ayer en Chalco. Y de ahí me bajaron, me subieron a Catepec. Ya salí como a las 2 de la mañana. Ahí me eché a dormir ahí en el parador de San Pedro. Hasta las 12 del día que me levanté. Y aquí vengo como pateando un bote. Porque ya si todo sale bien, pues ya de madrugada le quedamos a la Francia. Ahí está Santa María del Río. saludos a toda la gente de aquí por estos lares. Que los que andan radicando en el extranjero. ¿verdad? Así es el, el agasajo anda Ya se la saben Estoy esperando que anden los puros bien y que anden buenos y sanos ya ven cómo está el desmadre ahorita en de la pinche pandemia anda mucho hay mucho infectado ¿verdad? Por eso hay que cuidarse, banda. Bueno, ya ni me cuido, güey. Y no me he pegado esa madre. Pero no estoy exento. de pan pinches camiones europeos ya lo llevan en grúa me han preguntado que qué opino de esos de esas unidades vean? pues que pues nomás la neta que aquí en México no compiten no compiten porque, porque el mantenimiento es muy caro Que las refacciones nada más las consiguen en la agencia. Y pues, como todas las agencias, se van al río con los precios. De, cualquier, de Que no cualquier mecánico les mete mano. Los que se alcanzan a ver ahí en la carretera, los traen jalando nomás mientras los terminan de pagar. Ya después les arruman en el rincón más recóndito del patio. Así es donde y pues bueno ya los voy a dejar porque ay voy a traer una hueva ah ahí cuídense bastante y pasemos un fin de semana saludos a todos cuídense